con otro móvil en vivo con Sofía Fernández. Así es, se realizaron mano, maniobras de limpieza en el dique Potrerillos, los resultados los tratamos con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Así ya está con nosotros Anjamila Arnosti, que es la directora de hidráulica y también el ministro de Infraestructura, bien digo, Mario Isgro, para que nos cuenten acerca de los resultados de estas maniobras. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, la verdad es que hemos tenido excelentes resultados eh, de la maniobra que se realizó, del operativo que se, re se realizó la semana pasada en Potrerillos. Este operativo tuvo por objetivo realizar inspecciones de los órganos que se encuentran sumergidos en la presa y... Eh, bueno, eh, trabajar en algunas acciones y evaluar luego los resultados. Eh, así es que se avanzó en la apertura eh, a caudales un poco mayores a los que normalmente se abre y pudimos observar luego de esa apertura los, los resultados eh, y fueron muy positivos porque logramos eh, la remoción del sedimento que se encuentra eh, en, la, en la embocadura del descargador de fondo de la presa. Esto es, ¿Estas maniobras son importantes para qué? Bueno, estas maniobras son muy importantes principalmente para cuidar eh, el órgano, uno de los órganos principales de seguridad de la presa, que es el descargador de fondo. Eh, además, forma parte de las tareas de operación y de mantenimiento y del cuidado en general eh, de, de esta estructura. Eh, y bueno, conservando la estructura también podemos darle mayor vida útil a su embalse, del cual se abastece gran parte de la sociedad. Eh, de, esta, ¿De este resultado se puede extraer, por ejemplo, si tiene alguna fisura el dique? Particularmente el dique no presenta ese tipo de, de problemáticas. Nosotros lo que observamos es el estado general de algunos órganos como la toma de aducciones centrales, el descargar de fondo, toma de aeración. Eh, particularmente nos hemos concentrado en eso ya que la presa no presenta ningún tipo de, de problema como el que usted mencionó. ¿Cuál va a ser la próxima maniobra que se realice? Bueno, conforme a estos resultados eh, y, y a lo positivo de, de este análisis, eh, en los meses de invierno, cuando hay menor afectación a los usuarios, eh, tenemos previsto realizar otra descarga también a caudales un poco más elevados y de esta manera garantizarnos un, eh, una constante en el mantenimiento de, de este órgano, este, ya cambiando y modificando los procedimientos de mantenimiento de, de la presa. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros el Ministro, lo decíamos, María Esgro, bueno, para que nos cuente. Además, ante esto, le vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Portezuelo porque también han habido novedades. Bueno, respecto a Portezuelo, del Viento, en lo que se refiere al equipo del gobierno de Mendoza, no tenemos novedades todavía, seguimos esperando que se pueda expedir el presidente con su laudo, el proceso licitatorio lo tenemos en su etapa ya final. Estaríamos en condiciones de poder adjudicar la obra si es que el Gobierno Nacional lo considera pertinente. Y el avance que sí ha habido al respecto es que el Ministerio del Interior anunció que se va a tratar ese laudo. Así que no deja de ser positiva esa noticia en este proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias Bueno, estábamos escuchando al ministro para que nos contara acerca de las novedades de Portezuelo y también acerca de estas maniobras que se han llevado adelante en la presa Potrerillos. Muy bien, gracias, Sofía. Muchas la gracias, vemos. Sofía. Hasta a luego. A la tarde-noche. Muy amable. Hasta luego.